Es ¡Qué rico! Mujeres, vamos a estar acá en este próximo reto que estamos hablando de cómo ser una mujer productiva, cómo hago para ser una mujer productiva. Entonces, hoy es el día número 3 y hoy vamos a trabajar mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva. Mujeres, ¡Ay, qué rico! Mientras que yo esté viva, Dios es el dueño del futuro, hoy amanecí viva y hoy yo domino mi tiempo. Eso. Vamos a dominar el tiempo, mujeres. Vamos a, vamos a, a, a dominarlo, de verdad. De verdad que, que vale la pena cuando aprendes a, a dominar el tiempo. Bueno. Eh, de manera productiva. Entonces, vamos a, a eh, una de las primeras tareas que vamos a hacer acá va a ser eh, compartir. Eh, gracias, gracias con, por estar acá. Mujeres, bienvenidas, me encanta que estén acá. Les voy a dar estas tácticas y... Eh, Vamos a, a compartir, eh, acuérdense que cada una de ustedes eh, tiene amigos, tiene gente que quieren que realmente podamos eh, compartir. Eh, vamos a, a compartir y vamos a enfocarnos, vamos a trabajar enfoque con atención, con intención. Eh, hoy estaba, estaba mirando, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, ya eh, cuando llegues, por favor, me, me dices, hola, ¿cómo estás? Para yo poderte a, saludar, porque si no me pones el nombre, no sé desde dónde estás, si estás desde Colombia, desde Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Aaron, no. Eh, vamos a... A mirar esta parte de mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de una manera productiva. Eh, deme un segundo. Aquí, okay, aquí la tengo, acá la tengo. Es que estoy mirando varias cosas. Bueno, mujer, ¿cómo ser una mujer productiva? eso eso es Esa es la pregunta que muchos me hacen. Y bueno, eh, gracias a Dios, yo me considero una mujer muy productiva. Este es mi libro número 9 y el libro número 10, 11, 12, 13, 14, no sé cuántos libros ya tengo. El punto es el siguiente, la rutina diaria, mujeres, esto es un secreto a voces, pero que no lo hacemos. Y entonces, una de mis mejores tácticas es... Organizar los bloques. Entonces, primero, una de mis mejores, a ver, una de mis mejores, una de mis mejores tácticas es organizar por bloques de actividades. Acti actividades en el inicio del mes. Hoy te voy a dar algo que es súper valioso y es un secreto que yo siempre, toda la vida, desde que me conozco, desde que yo estaba pequeña, lo hacía. Y, y miren mujeres, desde, desde pequeña yo estaba, yo escribo este diario, lo tengo yo cuando yo tenía 15 años. Y cuando nosotros, ay, Dios mío, Dios. <risa> Cuando nosotros eh, tenemos una rutina diaria y establecemos metas, mira, yo creo, me, me gustaría, que y te invito, a que re renueves tu mente cuando tú estabas de 15 años, este diario lo tengo yo, cuando yo tenía 15 años y recuerdo que yo me soñaba y yo decía qué rico lograr esto y lograr esto y cómo, y cómo organizar, eh, cómo tener metas y cómo hacer que el tiempo sea productivo. Entonces una de las cosas es escribir en un diario, escribir en una hoja, escribir en un cuaderno, la rutina diaria y eso significa que tú te amas porque... Una de mis mejores tácticas para dominar el tiempo es que yo he aprendido a enfocarme. Entonces, eh, una de mis mejores tácticas es, primero, escribir lo que tú quieres, las metas que tú quieres, escribirlas en una libreta como si fuera... Entonces, primero, escribes en una libreta como si fuera una carta a Dios, pongámoslo así, porque yo siempre trabajo con Dios, entonces yo tengo que escribirle a Dios y decirle, mire Dios, sabe que yo eh, quiero quiero en una libreta, eh, eso es, digamos, una de las mm, tácticas que yo tengo. Y que a mí, desde que estoy pequeña, que tengo conciencia, eh, me acuerdo que escribía todo esto, hasta está en, en este detalle. Luego de que yo ya escribo lo que yo quiero, voy al calendario. Muchachas, es muy importante que tengan calendario físico. Yo sé que yo les he enseñado... En los coaching que yo he hecho les he enseñado a manejar la agenda está la, la, la agenda de, de, de Google eh, yo les he enseñado a agendar acá en Google que esto va a ser otro día otro otro día les enseño esto eh, tengo un formato aquí en el calendario van y ahí están por colores si ¿sí ven por colores están las eh, en septiembre, veterinario, mía, la perra hay que llevarla, y le voy a colocar el color verde porque es, um, digamos, una, una, algo importante y ese es a las 12 del día. 12, 12, 12 PM. Ok, voy a guardarlo. Entonces, esta es una, una, una táctica y es guardar en las fechas y ponerle colores. Pero más, más importante, el primer día de cada mes, usted se va a sentar y va a escribir con colores a utilizar acuérdense de los bloques de los colores y voy a ir se van a sentar textualmente es muy importante que ustedes tengan un calendario así grande eh, yo tengo este calendario y tengo otro digamos eh, más pequeño que no sé qué lo hice claro pero yo les recomiendo que ustedes usen un calendario así grande. Ah, yo creo que sí, no lo puedo creer. Acá está, miren. Tengo, tienen esta opción o tienen esta, esta opción de, de un calendario más pequeño. Cualquiera de los dos les va a funcionar. Esta es una táctica que yo tengo de organizar. Porque si tú escribes en el calendario exactamente lo que tú vas a hacer, vas a escribir qué, qué actividades tienes que hacer o qué actividades importantes tienes que lanzar, mastermind, los coaching, eh, el desarrollar el talento hola cómo estás qué gusto saludarte bienvenida entonces eh, cuando tú escribes activas todo tu sistema nervioso y tú puedes eh, por ejemplo eh, organizar mejor tus tareas y darle uh, por ejemplo coges el calendario y vas a decir, bueno, mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de una manera productiva. Yo tengo un tiempo para hacer todas mis actividades en la rutina diaria. Entonces, lo primero que debes de hacer es, establece un tiempo, vamos a poner aquí, lo primero que debes hacer Lo primero que debes hacer es establecer un tiempo para cada, cada, eh, para cada, para cada bloque, para cada bloque. Ok, entonces ya dijimos que le vamos a dar colores. A los distintos bloques. Tu día tiene 24, tu día, tu día tiene 24 horas. No tienes más. Ni tú ganas más que yo en horas, ni yo gano más que tú en horas. Nada. Ahora, el amor propio, el amor propio, lo demuestro con mis hábitos. Usted sabía eso, usted sabía que el amor propio, usted lo demuestra sí. con los hábitos. Qué rico, Venga, que yo esté arriba, Dios es el dueño del futuro, hoy amaneci viva y hoy yo domino mi tiempo. Eso, Vamos a dominar el tiempo, mujeres. Ok, esperen un momentito, que es que estoy, tengo varias, varias, varias puntos acá. <risa> Tengo una pantalla como con, con ocho. Tengo ocho pantallas, mujeres. Ok. Entonces, eh, ¿en qué iba yo? Que me puse a mirar otra cosa. Ah, bueno. Amor propio es. A ver. Amor propio es. Vamos a mirar. Amor propio es. Amor propio es cuando yo tengo organizada mi agenda, a mí nadie me controla la agenda, porque yo soy mi propia jefa, porque yo soy una mujer productiva, porque yo soy una mujer eh, que sabe lo que quiere, porque yo soy una mujer con disciplina y yo tengo agendada mi Vida. Si usted no tiene agendada la vida, mi amor, entonces usted necesita ayuda y para eso es muy importante que usted haga este reto porque va a aprender a ser una mujer productiva y va a ser una mujer organizada y eh, va a establecer prioridades. Entonces, eh, el amor propio lo demuestro con mis hábitos y con la organización. De la agenda. Bueno, ¿y qué es amor propio? ¿Cómo lo demuestro? A ver, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro ese amor propio? Entonces, ¿cómo se demuestra? Eh, cuando tienes organizados tus, tus, tu agenda y le das cumplimiento cuando tienes organizado, cuando tienes organizado tu agenda. Y le das cumplimiento, pase lo que pase. No importa, no importa. Yo lo hago dado que tengo un compromiso conmigo misma. si suene redundante. Entonces, eh, organizo. Eh, el, este, digamos, lo organizo de tal manera que le doy unos colores y en la agenda físicamente vamos a decir, por ejemplo, del mes de septiembre, el mes no ha, este es el futuro, mujeres, el futuro de septiembre yo lo voy a escribir a puño y letra. ¿Lo quieren escribir conmigo hoy? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Quién dice que sí? A ver, vamos a ver. ¿Con quién voy a trabajar hoy? Vamos, vamos, muchachas. Necesito que digan quién, quién, quién, quién va a escribir el futuro. Perfecto. Listo. Ya, me, ya resultó por aquí una voluntaria. Ok. Entonces vamos a tener el color verde, el color rosa, el color gris, el color naranja, el color um, rojo, el color rojo. Hay un color blanco, pero bueno, se lo hacemos amarillo y vamos a tener el rosa, el rojo, verde, naranja, gris, amarillo. Aquí están los colores y el color azul, ¿ok? Ya tenemos los colores en nuestras manos, cada una. Si no tienen colores, muchachas, les recomiendo que se compren una cajita de colores y ustedes tengan su propia rutina. Cuando simbólicamente nosotros hacemos este ejercicio de sentarnos y decir, bueno, ¿qué quiero yo para el mes de septiembre? ¿Qué quiero? ¿Qué metas quiero? ¿Cómo quiero que mi mente, que mi, mi día sea productivo? Entonces, por ejemplo, eh, en la parte espiritual me voy a leer un libro, leer un libro, o leer una parte de la Biblia, o no sé, leer, una, leer un, un versículo diario de la Biblia. Y ese versículo diario lo voy a leer, así sea, mientras que entro al baño, me llevo la Biblia para el baño, me llevo el libro para el baño, me, me llevo este libro para el baño, como sea, y voy a abrir el libro y voy a leer algo de ese libro. Y, por ejemplo, hoy, en la lectura del libro que tengo acá para, para leer, voy a leerles esto que dice. Reprogramación celular se da mediante el enfoque, la atención con intención, o sea, nosotras, las mujeres que sabemos dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva, somos capaces de enfocarnos y decir, diariamente voy a leer aunque sea una, una, una, frase, aunque sea un versículo, aunque sea cualquier cosa, por ejemplo, hoy en la mañana, entonces yo ya leí esto que te lo voy a escribir acá, entonces vamos a, vamos a ir así, eh, dice, la reprogramación, la reprogramación celular se da mediante, mediante, mediante el enfoque y la atención con intención, muchachas tenemos la obligación de empezarnos a enfocar, enfocar es cuando yo solamente estoy mirando esta, este es el foco, ese es un foco, esto es un foco y yo le estoy prestando toda mi atención a este foco y el resto para mí no existe. Esa es una manera de expresar el amor propio. El amor propio lo expreso cuando soy capaz de hacer lo que yo dije que iba a hacer. Entonces dentro de mi rutina diaria está leerme al menos una, una frase. La reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención, porque yo tengo una intención. Mi intención es ser una mujer útil, beneficiosa, fructífera, una mujer activa, una mujer que genera ingresos, una mujer que es fértil, que es fecunda, que es... Ayer lo hablábamos, entonces... Mi intención. ¿Cuál es? Mi intención es ser productiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu intención? Esa es la. Eh, Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Qué gusto saludarte. Entonces, va, vamos a, a, a colocarnos. Tengo 24 horas. ¿Cuál es mi intención? ¿A qué le voy a prestar atención? ¿Cómo se hace, voy, mi intención? Mi intención, mi intención es reprogramar mis células y quiero y deseo ser productiva y ser una mujer productiva es ser una mejor fértil. Gracias, mi Mercedes hermosa, muchas gracias por ser parte de mi vida, porque me motiva mucho ayudar a las mujeres a que sean productivas. La verdad que esto es un, un reto muy bonito. Gracias. Entonces, yo quiero y deseo ser productiva. Dígale a su mente, mira, ser productiva, ser una mujer fértil. La fertilidad no es porque podamos tener hijas, yo ya soy una mujer con la menopausia al ciento pero soy una mujer productiva, tengo fertilidad porque tengo ideas, porque soy creadora de contenido, porque soy creadora de una escuela, porque soy creadora de cursos, porque soy creadora de infografías, porque soy creadora de talleres, porque mientras que el ser humano tenga mente para tener ideas para crear estrategias está vivo y la fertilidad no solamente se da en la mujer porque tiene la capacidad de tener hijos yo no hablo de esa fertilidad yo hablo de otro tipo de fertilidad una mujer que tiene beneficios por lo tanto hoy aprendí que la reprogramación celular se da mediante el enfoque con atención y una intención clara y definida. ¿Cuál es tu intención? Pregúntate, ¿cuál es mi intención? La mía es amar a Dios sobre todas las cosas y ser una mujer productiva, fértil, una mujer mmm, beneficiosa, una mujer que aporta, una mujer que da, una mujer que genera, una mujer que es um, produce, um, ¿cómo se llama?, que da ganancias, una mujer que tiene ideas, ese es, listo. Vamos por partes. Marimelda, pero es que no me alcanza, mi amor, cuando usted tiene tiempo, hasta en el baño se puede leer la frase. Cuando usted tiene, cuando usted se enfoca, puede ir a caminar al perro y por ahí derecho, Leese la frase o escuchase un versículo. Denme un segundito que están tocando. Un momentito es que precisamente a esta hora toca la puerta. Ay, ay, no mía. Ay, mía. Ay, pero precisamente a esta hora me toca la puerta. Bueno. Pero tengo, listo, ya. Leí un versículo, leí una frase de un libro, leí, aprendí. Luego, vamos a activar los talentos. Mujer, usted tiene un talento. Pregúntese, ¿cuál es mi talento? ¿Qué hago bien? ¿Cuáles son esas habilidades? innatas que traes. Entonces, ¿cuánto tiempo de día tú le vas a dedicar a, esa, a ese talento? En mi caso, por ejemplo, yo hice, mi, mi talento es ser escritora. Entonces, yo hice más o menos este mapa que te estoy mostrando mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva. Mira, por ejemplo, en una hora con enfoque y una atención, yo sé que el final mío es un libro. ¿Por qué? Porque mi talento es escribir. Entonces, yo primero defino cuál es mi talento, mi talento es ser escritora, ese es mi talento, ese es mi, eh, mi, mi gol, pero para escribir tengo que hacer una serie de pasos y tengo que tener un orden, y tengo que ser una mujer organizada, y tengo que tener una estructura, y tener estrategia, y tener mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, o sea, es todo un, un proceso. Pero en tu caso, ponte, digamos, ponte el final. Por ejemplo, tu talento, Mercedes, dime cuál es tu talento, Ana, eh, Ana me decía que el talento de ella es cocinar, entonces aquí al final ponen cocinar, o mi talento es ser conferencista, o mi talento es dar clases, o mi talento es eh, bailar, o mi talento es hacer ejercicio, en fin, cada una pone eso, ahora, ese va a ser el final, pero de adelante, ¿cuánto tiempo de tu rutina vas a dedicar a ese talento? En mi caso, yo le dedico a mi talento, le dedico mínimo una hora diaria. Que en este talento, miren lo que va. Para nosotros hacer un taller, para hacer un curso, para hacer este curso online, para hacer este taller online, yo necesito... Hacer búsquedas, o sea, que yo necesito tener investigación. Luego, me voy a mirar qué es lo que la gente quiere, cuáles son los problemas que tiene la gente, eh, que no tienen disciplina, que no saben organizar el tiempo, que no tienen tácticas, que no organizan por bloques, en fin. Luego, busco cómo me puedo posicionar en él, Google, usted va y busca ahorita María Imelda Cardona y le salgo por todas partes. Usted busca Escuela Cuántica Mía y ya está posicionada en el Google. Y a esta información la llevo al blog. Usted entra a la Escuela Cuántica Mía y este video va a estar ahí con un texto, con una información, con algo para qué, para yo posicionarme. O sea que yo todo lo hago con una intención ¿sí? entonces mi intención es ser la mejor escuela que dé clases a las mujeres para que seamos unas mujeres productivas si usted tiene depresión, entra a la escuela cuántica mía y ahí recibe educación y se va a convertir en una mujer productiva, es un proceso son procesos que yo voy enseñando en cada curso, en cada reto, y que vamos actualizándonos y que cada vez que terminamos un reto comenzamos con otro, porque sabemos que esa metodología del reto funciona. Bueno, y eh, ese taller online de 20 minutos, que ya llevo 29, tengo que mejorar en, en los nueve minutos de más que les di, <risa> tengo que bajarle ese pdf que va a terminar en un ebook va a ir a amazon y a todas las librerías por lo tanto mi posicionamiento va a ser como escritora de más de si sigo como voy en la producción voy a tener muchos libros tengo nueve ya puestos en amazon más todos los que me faltan colocar entonces esto le va dando un sentido a tu vida. Mujeres, por favor, por favor, por favor. Yo les pido de verdad que sean, eh, organicen su tiempo. Obviamente todas estas tácticas eh, se las voy a ir dando mmm, día con día. Pero al menos hoy tuvieron dos, tuvieron más de dos o tres tácticas que les di eh, para que ustedes realmente puedan organizar su tiempo y hacer las cosas. Bueno, mujeres, eh, la mujer que desea participar y que yo le envíe toda la información, por favor, regístrese. Acá en el video hay un, un registro que les eh, se lo los coloqué acá, se registran ahí y ahí va a estar la descargable que les voy a regalar y eh, también, eh, ve por qué está aquí. Y ahí le va a llegar ese, este reto y todos los correos. Listo. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Nos vamos porque quiero cumplir con mi horario. Chao.